¿Hay gente así? Sí. Hay gente para todos. Ya, ya, también es no, verdad. No. Pero sí, o sea, es una, Yo creo que es de, de relativamente común. Ya, de o sea, algo como relativamente común de decir... De Uy, Dios, pero los pájaros... O, o paja, sea, te dan como... Con, no? sí, sí, con ¿No? fobia Sí, sí, como fobia. ¿O Y yo creo que es Ya. ¿Es no, pero lo que hace es... A ver, las ratas en verdad que se han demonizado mucho. Ya, o sea, también hay que entender que pues, si son muchas mis de enfermedades, ya. que si tenemos una rata y hay la... que si entrar, cólera... Entonces, ¿qué pasa? ¿No te voy a dar un besito aquí, ¿Qué no te asustas. Por eso hacen media. Claro. Si tanto está de... A un pilín, pilín, o sea, a veces están ahí dando, dale, me te eh... pego, pa, pa, pa, ya. ¿No creen más agüita? Claro. ¿No quieres más agüita? Es muy buena la agüita, ¿verdad? Sí. de su niña dentro de nada, ah, sí, está bien. A mí no se me ha olvidado, porque si le había dibujado la de el de la ¿verdad? Ah, en su jaulita. La 17 Madre mía, madre mía. Sí, es que... Mira si la grabas aquí justo. Pues, mira cómo ve. Está muy débil, bebe muy lento. Está bebiendo agüita. estaba muy deshidratada. Llevaría mucho tiempo sin beber. Ya está bebiendo un montón de agüita. ¡Qué rica eh, mi amor! Que está muy deshidratada. ¿Cuánto tiempo llevas por ahí enfermita? Y tiene toda esta sangre seca. En el oído y en el ojo. Vamos a casita ya. Vamos a casita. Vamos a casita. Sí, mira. ¿Qué animada estás? ¿Estás a limpiar los bigotes? cómo se limpia ya los bigotes? cómo se limpia ya los bigotes? ¡Qué bigotes más bonitos! ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien.